Estamos conversando con Javier Samaniego. Él es abogado, es eh, experto en tecnología y también en resolución alternativa de conflictos. Y mmm, aprovechando tus conocimientos de abogado y tecnología, Javier, uh, ¿qué hay de nuevo en términos de administración de bufetes y en términos de, de, de la industria jurídica en tecnología? Pues lo, los bufetes de abogados están cambiando mucho su, su organización porque al igual que otras actividades económicas, pues notablemente el transporte, ¿no? donde la llegada de Uber eh, transformó completamente el, el, como teníamos concebida la movilidad ¿no? y, se, y se produjo eh, ese fenómeno eh, alternativo a, al servicio eh, tradicional que era el taxi, en los bufetes de abogados, frente al bufete tradicional, la tecnología está haciendo que aparezcan nuevas formas organizativas, eh, notablemente en, en Estados Unidos con la aparición de Action, eh, que lo que hacen son la abogacía por proyectos. Eh, esto está afectando a muchas facetas de la vida, el que haya abogados que eh, no trabajan de manera permanente en un bufete, sino que simplemente trabajan para proyectos concretos. Es un cambio que estamos, que estamos viendo en, en la abogacía y en la organización de los bufetes. Está relacionado con el famoso Great Resignation, que ha acelerado la pandemia. Eh, claramente hay una generación que no quiere seguir trabajando de la manera que lo hacía la generación anterior. Eh, la tecnología está permitiendo el teletrabajo y ahí se están produciendo grandes retos para pensar en otras formas de organización y también desaparecen fronteras. Tenemos ahora la posibilidad de que talento que se encuentra, por ejemplo, ubicado en Guatemala pueda estar trabajando en proyectos en otras partes del mundo. El derecho hasta ahora viajaba mal. Los ingenieros, los médicos eh, pues viajaban eh, de una manera más fácil eh, que los abogados, pero sin embargo... Eh, Pese a que la legislación sigue siendo local, observamos que gracias a la tecnología y estos cambios organizativos se abren grandes oportunidades para los futuros abogados, ¿no? con lo cual yo creo que es un momento de, de optimismo ante el cambio en el trabajo, no solo en los bufetes de abogados, sino yo te diría en todas las organizaciones empresariales que está trayendo la tecnología. En, en otro nivel, porque hablamos del nivel administrativo, en otro nivel, algo más profundo, digamos en contratos inteligentes. ¿Cómo, está? ¿Cómo están las cosas ahora y qué, qué ves venir? Pues mira, estás tratando algo eh, que es lo que bueno se llama los smart contracts, que es la, trasla la traslación del blockchain, de la, de la tecnología de bloques, que por supuesto han tenido un gran impacto en las criptomonedas, en, pero que en los contratos lo que hace es la aparición de contratos prácticamente autoejecutables donde incluso en caso de incumplimiento del contrato, se produce, eh, sin necesidad de acudir a la resolución judicial, la compensación de manera automática. Esto, que todavía es incipiente, yo creo que va a traer un cambio muy notable eh, porque la labor del, del abogado estará más en la parametrización de esos contratos que en las resoluciones post, como veíamos en el, en el mundo anterior. ¿no? con lo cual, es un área eh, donde no solo en, en el derecho contractual, sino también en la resolución de conflictos, eh, observamos grandes cambios. Te pongo un ejemplo. De nuevo vuelvo al, al caso de Uber, ¿no? donde se han parametrizado una decena de problemas. Eh, por ejemplo, eh, que el, el conductor me llevó por una ruta más larga de la que yo pensaba, eh, eso en, en un mundo anterior hubiera dado origen a una reclamación, a un call center, a toda una activación de trámites administrativos, sin embargo ahora pulsando un botón eh, y con los algoritmos se me puede compensar automáticamente y darme un crédito para un viaje futuro. ¿no? Entonces vemos cómo la tecnología eh, puede ayudar a resolver de una manera más eficaz eh, problemas que antes eh, pues, eh, resultaban más complejos de resolver. ¿Eres optimista en este aspecto? Sí, eh, claramente toda innovación conlleva mejoras. También se producen riesgos. ¿no? Qué duda cabe que un gran riesgo que está trayendo la tecnología es eh, todos los problemas de ciberseguridad, eh, que es un nuevo área eh, de riesgos. También es un área de oportunidad, pero, pero claramente ahora la industria aseguradora eh, le ha generado un, una oportunidad y aparecen las pólizas de cobertura de, de ese riesgo. A mí, fíjate, donde me está preocupando el cambio es que la sociedad, y eso lo estamos viendo en la polarización de la sociedad, que notablemente, bueno, hemos visto lo que ha ocurrido en Estados Unidos, eh, el, el, el auge de movimientos populistas, eh, es cierto que, que la tecnología, y en tu ámbito, que es el de la información, ¿no? y el, el, el de formarse una libertad de opinión y libertad de información, de prensa, eh, claramente las tecnologías eh, también pueden ser una amenaza, porque eh, pueden sesgar a las personas, que las personas solo se autoalimenten de un determinado tipo de ideas, que se consigue incluso manipular unas elecciones, en fin, evidentemente hay retos, hay delitos, que también ahora se producen en, eh, en online, porque nuestra vida ya no es que tengamos dos vidas, la, una vida que es online y otra virtual, las dos han convergido y eso trae pues, grandes ventajas, que duda cabe la comunicación, ¿no? el, que, el que podamos comunicarnos eh, o podamos trabajar en otras jurisdicciones desde el salón de nuestra casa, pero también pues, pues aparecen riesgos y, y el derecho al final pues lo que trata es de ser un facilitador de la convivencia y de la paz social y, y en este sentido, pues, pues en el ámbito de la tecnología, pues estamos trabajando en, en, en tratar de conseguir eh, esa paz social ¿no? y esa, esas nuevas relaciones. Pero creo que se, se dan oportunidades eh, absolutamente maravillosas. ¿no? Yo soy muy optimista y, y para los alumnos ahora que están empezando derecho, pues creo que, te insisto, eh, frente a una carrera que, que, que estaba prácticamente condenada a ser local, pues ahora mismo eh, se expande y les da oportunidades para, para trabajar en, en todo el mundo ¿no? y, y, y con realidades que se han homogeneizado mucho. Final y brevemente, Javier, un estudiante de Derecho, ¿a qué le tiene que poner atención ahora mismo, en este campo? Bueno, yo, yo lo que siempre recomiendo a, a, a los estudiantes, tienen que ser buenos generalistas, eh, y eso yo creo que es importante, pero tienen ahora oportunidades en el, en el ámbito de la contratación informática, en el ámbito de la ciberseguridad, eh, en el ámbito de los algoritmos, en el ámbito de la inteligencia artificial. Y un ámbito donde creo que, que faltan juristas es en, en, en ese desarrollo de la inteligencia artificial que va a afectar al derecho a la competencia, va a afectar a la responsabilidad cuando determinadas decisiones se tomen por, por ese Machine Learning, el Internet de las cosas... Eh, en fin, hay todo un ámbito donde eh, todavía está todo por construirse y donde un joven estudiante que hoy nos esté escuchando eh, puede ser capaz de tener más conocimiento que a lo mejor eh, otros profesores, porque él es un nativo digital. ¿no? Así que creo que es un ámbito... Yo soy muy optimista y animo a los estudiantes, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial, que empiecen a brujulear a investigar, porque creo que, que, que va a tener mucho futuro. Gracias, gracias Javier por compartir estas experiencias con nosotros y a ustedes también, muchas gracias.